¡Día número 11! ¡Ay, Dios mío! Esto se va poniendo mejor cada vez que pasan los días. Bueno, ahora Santa me ha dejado una crema de Sisley. Es de Sisley, ¿verdad? ¡Ay, el primer de ellos es buenísimo! Se los recomiendo. Esta crema es para el día y para la noche. Y tú, vete a ver el video nuevo. Porque qué tanta?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 el baño y la cocina de nuestros ratoncitos que todavía no tienen nombre, mis amores. Así que miren a ver qué ustedes van a hacer porque estos pobres infelices no tienen nombre. El baño va a estar situado en esta parte porque así ustedes lo escogieron y por acá va a estar la cocina. Vamos a empezar. A cubrir estas paredes Ustedes saben que a mí me encanta siempre Ponerle como que un poquito de color Y casi nunca las pinto Porque me da como que lastimita Que si después yo quiero cambiarlo o algo así Y por eso solamente pongo papel Y de hecho en mi casa también hago lo mismo todos mis cuartos siempre tienen papel Casi nunca, nunca los pinto ¿Dónde están mis papeles? ¿What? Y aquí llegó el papel del baño Miren qué papel más bonito escogimos Para lo que va a ser el piso Es así como un mármol carrara No es ningún mármol carrara Es color mármol grisoso A ver, espérense Vamos a estar seguros de cómo va a ir esto Esto va a ir aquí uno y aquí el otro Ya tenemos piso, mis amores Vamos a estar haciendo la parte de atrás Que creo que es la parte más divertida <risa> Miren lo que tuvieron que hacer los Minions Miren, Manuel picó esto con la boca de un cocodrilo Como pueden ver Ay, Dios mío vamos Espérate, este no va es aquí, este es de aquí Ven, ya me estaba confundiendo Vamos a poner esto Es que se parece mucho también la parte de, de atrás y de adelante Porque todo es azulito Aquí está la parte de atrás Díganme algo, es como si fueran unos mosaicos Me recuerdan un poco como a las casas de las abuelitas Y cosas así ta, ta? Ok, esta va aquí Y esta parte va aquí paredes y techo. Déjenme grabar que nunca vamos a terminar la casita de los ratones. Mis amores, tenemos baño y vamos a colocar la primera pieza. Yo no sé si yo se los comenté en el video anterior, pero esta casita es de la marca My Leg y todo lo que yo he puesto hasta ahora ha sido de My Leg menos el letradito que decía Love y menos esta bañera. La bañera que viene con la casita o que ellos te recomiendan poner con la casita es una blanquita que va a aparecer mágicamente aquí en mi mano ahora ¡Tarán! Es esta que está por acá, pero yo la veía media plane. Ustedes saben que a mí me encantan los colores y ese tipo de cosas Así que decidí comprar esta que es de una porcelana carísima <risa> Mentira, no es cara Bueno, sí es cara Para hacer una bañera de mentira me costó como 100 dólares Así que sí es cara la vamos a estar colocando aquí, yo siento que se ve muy, pero que muy bonita Y ahí mismo le vamos a colocar, miren, para que los ratoncitos se puedan retregar. Ay no, esto está demasiado lindo Miren, después yo esto lo puedo coger y me puedo hacer como que faciales en la nariz Esto lo vamos a colgar aquí ¡Tarán! Y ahora vamos a poner... Esta parte que me encanta Que es el lavamanos Y el lavamano también trae los gorritos Para el baño para que no se mojen sus orejitas Este lavamanos Lo vamos a estar colocando Yo creo que en esta pared Es donde mejor se va a ver Y bueno, los gorritos ahora le vamos a encontrar un lugar Este espejito Vino con el lavamanos Así que lo vamos a estar pegando Le vamos a quitar esto que está por acá Es el tape doble Creo que le dicen así y bueno, esto va a ir por acá. Déjenme yo ver cómo lo, lo hago para que me quede bien a la medida. ¡Tarán! Seguimos. Déjenme decirles que cuando estuve comprando la casita, lo primero que pregunté fue ¿Y dónde está el toilet? ¿Dónde van a hacer pipí, popó, estos ratoncitos? Y me dijeron que este era el toilet. <risa> me dijeron que este Tibor era el toile, así que este es el toile El toile lo voy a poner como por debajo de la ventana Para que los olores se vayan por la ventana Y también trae esta cosita que obviamente es para los ratoncitos más pequeños Los que están en el cuarto que estuvimos armando ya Y este lo voy a poner como por aquí yo creo En verdad yo siento que sí deben hacer un toile No sé por qué todavía no lo tienen También tengo, miren, esta alfombrita Tejida en la India Mentira, no es ningún tejido en la India Pero está demasiado divina Y miren cómo le ponen el mailek y todo Esta alfombrita creo que la voy a poner justo aquí Para cuando salgan los ratoncitos del baño Pues no mojen nada También tengo esta toalla Que es demasiado, demasiado bella Y esta toalla la voy La quiero como que pegar por algún lado Todavía no sé en dónde Pero por ahora la vamos a hacer como que Así como te la ponen en las ¿Cómo se dice eso? Manuel, por favor, hazme un monito, como ponen en los cruceros Miren, esta que está acá es la batica del de ratoncito Y yo voy a ver cómo yo hago, porque yo quiero como que ponerla en un maniquí Así que vamos a tratar de ver si esto me sale, esto es un invento que voy a hacer ahora mismo Ay, ay, ay se me quedó trabado el dedo Ay, la idea está, ¿ustedes la entienden? ¡Tarán! ¡Sí me quedó! Y así nos queda el baño, mis amores. Y vamos a pasar a la cocina. Esto va a ser nuestro piso. Taratatán. Espérense que me falta una parte del piso. Aquí está la otra parte del piso. Esperemos que no esté como la parte del baño que me costó bastante trabajito Y esta parte de atrás la vamos a hacer con este material Es como en 3D, está muy bonito, es plástico, súper duro Y ahora sí ya está nuestra cocina mis amores Vamos a empezar a ponerle esta cortina que ustedes ven por acá Miren qué bonita Esta cortina se la voy a poner en la pared de acá Vamos a ponerla justo aquí Tenemos la cocina lavaplatos. Déjenme decirle que yo amé los detalles de esta cocina. Miren, señores, tremenda, tremenda calidad. Miren qué bonito. La tica. Esto va a ir aquí atrás. Lo vamos a enganchar por aquí. Y esto, díganme algo de este refrigerador. Este refrigerador me recuerda mucho a los Smeg. Está demasiado, demasiado bueno. Esto hay que meterlo un poco a pepe. A pepe significa empujado. Ok, tenemos refrigerador, horno, hornilla y también lavaplato. Ahora vamos a poner esta bella mesita que ustedes ven por acá. Señores, esto puede ser un arma Un arma puede ser porque está durísimo Esta mesita la voy a poner por acá Y también trajo estas dos sillitas demasiado bellas Ustedes saben que en esta casa nada más que vive una ratona y un ratón Así que estos son los dos únicos que pueden sentarse a comer Los niños comerán en su habitación Ahora vamos a estar poniendo algunas cositas Díganme algo de esta belleza Déjenme quitarle este tape que está por acá, espérense ¡Tarán! Miren qué ollita más bonita Pásese pues es su sopita de queso Su cremita de queso Ok, vamos a ver dónde la pongo, espérense Ahora voy a estar poniendo esta chimenea Esta no prende, pero hay otras que sí prenden, ok Tengo que ponerle batería Esta la vamos a poner aquí porque los ratoncitos sienten frío en la cocina Y le vamos a poner arriba estos electrodomésticos Díganme algo de la olla de arroz Ay no, tan bella Y también tenemos la batidora Miren, la batidora se le quita hasta el vaso Esto lo vamos a poner arriba de la chimenea Y las dos tacitas Ay Dios mío, qué cosita Las dos tacitas las vamos a colocar en la mesita Porque ellos en un ratico van a tomar el té Y por aquí tengo, miren esto señores El nivel de detalle es increíble Tiene hasta un cinturón para el queso, para que no se te vaya Porque cuando lo abres ¡Tarán! Hay un super queso francés de París Todavía me quedan unas cositas Miren estos pancitos Dios mío, con el hambre que yo tengo a esta hora Yo estoy loca por comerme esto Los pancitos los vamos a poner en el hornito Ya por último tengo esta bondejita que está demasiado divina y tengo, miren esta bolsita, dice Danish Pastry Bakery, ay Dios mío, y miren lo que hay adentro señores, así es como te lo dan pues cuando uno va a, a comprar pancitos a la dulcería, miren, hay rosquitas, hay pastelito, ay Dios mío, qué cantidad, donuts. Esto está demasiado, demasiado bonito. Esto los voy a volver a guardar en la bolsita y se los voy a guardar porque estos se los van a comer más tarde. Mis amores, y. Terminado El baño y la cocina Ya nos estamos moviendo para acá Para esta situación Y muy pronto vamos a tener nuestra casita Súper que mega lista Así que les mando un beso gigante, gigante, gigante Los quiero, los amo, los adoro Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy se ha acabado